¡Ey! ¡Ey! ¡Este nuevo yo ¡Soy ¡Estamos junto a Timba, Victory! ¡Más una carrera de Online! ¡Estáis listos para la carrera! con ventaja! conductor de GTA 5 la mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! mira mira por las ¿Y cómo se ha sí, sí, sí, caído también Víctor? Pues le seguimos todos. ¿La sabés todos? No, Pero no, no, no lo he seguido, sí, papu. Sigo que primero. <ríe> ¡Ah, <ríe> oh, no, no! ¡Hay alguien adelante! ¿Quién es? Vale, ya no, ya no hay nadie adelante. ¡Ay, me he caído, Vale, es que el tubo este es sí. trampa, es un tubo que si te sales te vas a tomar por saco. ¿eh? Sí, ver, a ver, salte un momento. No. <ríe> me cago en ti. Que no te estaba mirando, ¿Trabiló? hijo mío. Un traidor. ¡Eh, eh, eh! No, no, no, Timba, Timba, Tim contra mi. Tira, tira con Matic, corre. Ahí voy, voy. No sé a dónde va esto, pero no te voy a dejar hacerlo. Uh, uh, no, no, no, no. que me caigo yo. Me cae. No, ca no, ca ¡Ah! Ca ¡Ah tío, tío! Yo también, tío. Lo he hecho, lo he hecho. Y yo también. ¿Pero qué haces ahí, Vivi? Chavales, que me he caído no, ¿Cómo dices el coche? ¿Dónde está tu coche por aquí, Víctor? ¿Dónde dices el Lupin? Es tu coche se está batiendo el Lupin estrella. El Lupin. Este. Ay, no llego soy tonto. Ya voy muy lejos, eh. No, oh, tío, ya voy último otra vez. Uh, uh. ¡Qué estáis ahí adelante, Víctor! Vale, vale. No le deis a la F, eh. Vale, no le deis. <ríe> sí, hombre, si sí. seas al botón de salir del coche, no ahora que te sacas del coche. Se sí, me ha caído. ¡Eh, cadete aquí! ¡Espera, tiro! Sucio. ¡Qué <risa> uh. Mayo, qué asco que das. Sí, Mayo es un poco tras. ¿Por qué voy tercero? ¿Quién está detrás de mí? ¡Está Mayo detrás! de ti, Papu! Allá voy! ¿Cómo te has muerto, Mayo? Si me has tirado una mina. ver, sí, porque me morí con la mina también. Este es tonto. Señoras y señores, este tío es imbécil. Y no voy ah, a llegar. Eh, si ¡Esta timba no adelante! ¡Hombre! ¡Aquí está! <risa> Así me no, gusta, Víctor, sacrificándote no. por el prójimo. Pero ¡Te voy a bajar todo. el alquiler. Uy. Y el alquiler. aquí. Vamos, vamos, vamos. Más primero, pero no por mucho tiempo, te lo digo yo, ¿eh? Sí, no, mucho tiempo. No, ¡Uy! No, no. no. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. Ay, ay, ay, ay, ¿cómo se pasa? Son las tijeras de la muerte. No, sí. ¡No! ¡Ah, pero no, que no, Víctor no me dio que respetame un poquito. Otra vez. A ver, Víctor. yo sí, nada, sí te voy a Ayúdame, ayúdame Mike, ayúdame, Mike, ayúdame. Ah, no, sí, oh, no. gracias ¡Ah, no, timba! ¡Garcastimba! No, ¡Pues ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Ay, no ¡He empaso las tijeras de la muerte! ¡Vale, sigo! ¡Sigo, Yo lo empujé, no me dices ni gracias, loco, ni nada. Ah, que no sabía que había sido tú, creía que había sido Timba. Uy, ¿esto qué, es? ¿esto qué es? ¿Esto ¿Qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué sé? Es el... uh, Hay algo imposible aquí adelante. ¿Qué es ¿Qué No ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué ver, ¿Qué ¿Qué ¿Qué no, no, no, no, que no se llega, que no se llega. ¿cómo no se va a llegar? ¿Cómo no se va a llegar? Vamos, loco. llegué! llegué Creo que hay que tomar carrerilla. ¿Qué vas a llegar? Payaso. Me he vuelto a salir del coche. ¿Qué? haces? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo habéis llegado? Yo voy a tomar carrerilla. ¡No llego! ¡Por el medio! ¡Por el medio si se puede! ¡Por el medio si se puede! ¡Ay, sí! ¿Cómo lo he Si no se llega. Vamos, ¡Yo vamos, sí que vamos, llego! ¡Yo sí que llego vengo. por el medio! ¡Llego por el medio! ¡No! ¡Uy! ¡Ja, <risa> qué ricao! ¡Que <Y> los <risa> últimos serán los primeros! ¡Yo confío a veces hay que dar un paso atrás para dar eh, un salto épico al frente! eh voy, voy, voy, voy, voy. Oh. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Mayo estaba de pie encima de su bloqueo, coche blanco. y me lo por delante Pobre Mayo, pobre Mayo. Pobre pobre pobre Mayo. Ma. Vaya, Ha sido un accidente, eh. ha sido un accidente eh, pero, no. ¿Qué pasa? que porque escribas un libro con él ahora tienes que defenderle pues te mato Pues, sí, pues, sí. pues te defiendo. Ay, Me defiendo que Me defiendo No te ah, vas <ríe> Eso ha sido un accidente, no me hago responsable No te vas tú también ¡Hay que ir al agujero no, negro! No, no, no. ¡Ay, no! ¡Qué asco! Es que me caigo. me caigo. Es que esto pasa por dispararnos cuando no hay que dispararse. Es verdad, ¿Qué? no era el momento, no era el momento. <risa> ¡Hay que llegar al agujero negro. ¡Esperadme! ¡Esperadme! ¡Qué hago, Tim! ¡Que soy buena gente! Sí, claro, ahora. Sí, que yo nunca ahora. dispararía a no. Maggio ni lo haría volar. Tiene chacaría. Que no. Sube Víctor, sube Víctor. Sube, sube. sube. sube. sube. sube. sube Víctor, sube Víctor, vamos. Corre, corre, no, corre, no, corre, corre. Así no. Así no. Así no. no Ay. Oye, oye, <risa> Víctor, el <es re> <risa> coche, hay que matarlo. Ahora sí. Es mi coche. Te recupera el coche, no, te recupera el coche, trae adelante. No ¿En serio? Súbete a mi techo, súbete a mi techo sí, claro, que te, toma, te llevo. ¡Qué ¡No, joven! No qué es. Hoy ya me queda muerto. <risa> pero, pero, esto no puede ser. ¿Cómo? Mira cómo hace el team, mira cómo hace… Pues, oh, ¡No, no, no! Vamos a hacer team nosotros, Timba, que esto no se puede ser. Sí, ¡Vamos a hacer team tú y yo, Víctor! aquí el Magictor, el, Magictor, el Magictor no puede, no puede vencernos. ¿Pero ¿Cómo que no puede vencernos? ¿Cómo, cómo, ¡Eh, ¿cómo pero… No? Mayo, ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ostras! qué Así os ayudáis, sí, así os ayudáis. ¡No! ¡Timba! ¡Falta mucho, Timba! ¡Vamos! Fata, es, que, es que esto es muy difícil. Me he caído dos veces. Vale, <risa> si sí es ir por unas pasarelas ¿Qué Es esto. Oye, <risa> liado. No tenía que haber frenado. Vamos. No, lo lo lo lo lo he he ¡Eh! ¿Dónde ¿Eh? aquí? Dale. He uh -huh. reaparecido aquí con con Mayo y Víctor delante. ¡Vamos, Mayo! Sí, Víctor primero. No, vamos, goles. Goles. Vamos, vamos, no, vamos, no vamos, lo tienes, vamos, eh, vamos. Víctor, me parece que no lo tienes. No. No, yo no lo tengo nada. No, es para Mayo. Uy, utilizo Oye, la técnica de la barrera dale. para girar. ¡Oye! ¡No vale tirar bolas Ay. de bolos! Y me… Y me te tiré mi, mi bolota, loco. Qué buena. ¿Tu ¿Dónde, ¿Dónde estás, mayor Estoy atrás. ¡Tuyo, Papu, allá ¿Qué voy! Va, ¿Qué va? ¿Qué vas a estar detrás? Bueno, sí, claro, porque yo soy el primero. ¡Hola! ¡Buah! Ah. <risa> Vamos por este lado, por este lado. Vale, vale, este yo lado. tengo he visto de aquí. Uh, vale, hasta va, uh, luego, Víctor. Ahí te quedas. Uh. Pero, tío, que, que nos están ganando, que me están ganando. ¡No! ¿Qué? ¡Me ha tirado mina! ¡Ah! ¡Está tirando minas el sucio! ¡Ah! <risa> ¡Soy un sucio, vamos! ¡Pero qué guarro. No, no, a por, a él, a por él con, con los microfusiles, hey, ¡Hay más minas por aquí, eh! ¡No, no, no, no, no, no va, toque, las minas. No toque, no, toque las la, minas. la mina! ¡No toque me las me la mina! ¡No les la a ¡No también! ¡Timba mina! de ti! ¡No ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale, mayo, mayo! ¡Dale, mayo, dale, mayo! Sube sube. Sube, ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! corre loco, que vienen! Ay, ¡Ahí corriendo. os tenemos otra vez! ¡Corre! ¡Frena, frena! Oh, ¡Frena, frena, frena! Oh. ¿Qué hacéis? Oh. ¡Somos el mejor team! ¡Mira cómo derrapo, mira cómo derrapo! ¡Mira cómo derrapo yo, papu! ¡Mira quién es el A ver, ¿qué tengo yo? ¡No, esto que es mega… Yo que solo tengo esto! Caída. ¡No tengo una cosas explosivas! ¡Una mega que se sale solo! Ya solo queda Víctor. Víctor, hostia, me, vi me, me cago en la carretera! Rá, rá, rá. ¡Ay, oh, Dios! ¿Y estos giros? ¿Cómo ¡Oh, no te sales! ¡Oh, oh, se oh, me he caído! ¡No te preocupes, yo soy adelante, no tío. ¡La gano por ti! ¡Me he caído ahí! ¡No me lo esperaba! Ahí vale, lo tengo! ¡Super oh. Looping de la muerte! ¡No! ¡Ya! Pues creo que no. me has adelantado, eh. No, no, no te he adelantado, créeme que no. ¡No ha pasado nada a ti! ¡Oye, te ¡No, baño! ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¡Qué bueno! ¡Se Y lo, he hecho, soy? lo he hecho. ¡Oh! y luego. Ay, ay, ay. Me caí ay. por mirar atrás. Se ha caído, vale, bien, bien, bien, bien. Y Mayo también vale, no se va ha oh, caído. Bueno, bueno. ¡Gracias, Mayo! ¡Que tengo el rebufo! No. ¿Dónde vas? ¡Voy primero! ¡Ya está! No. no por mucho tiempo. No me vais a echar oh, ya de aquí. ¡Ya, oh. ya. No. <risa> ya ven! ¡Sí! Uy. ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Uy, que me salvo! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Ven aquí, te sí, pido el rebufo, ¿qué? dame tu rebufo! ¡Dame tu re. ¡Es la <risa> el <tu> rebufo de mi <risa> compañero, no! Se ha comido la señal de tráfico. ¡Me comí el stop! ¡Sígame, sígame, el rebufo! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. No vale Vamos. usarme para frenar, ¿eh? ¡Vamos, Mike, ven aquí! ¡Sobre todo no vale Pero usarme que... para frenar! ¡Uy, que viene! No, no, creo que, que, que te voy a utilizar para que pillar. Que mira una mira, super velocidad. rampa, eh! ¡Mira! ¡Mega rampa! ¡Super looping rampa! ¡Uy, listo, uy oh, casi oh, no oh, llego! ¡Madre oh, mía! No uh, lo uh, Y sigo uh, la primera. Vaya, no te preocupes, Timba, yo voy ganando, gano por ti. <risa> yo voy, yo voy, voy ganando que por Esto que. Es. Se va de último. No, oye no, ¿qué, no, es no, esto? Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo que te pasar, like, ayudo, no lo que te pasar. Vaya. Like. Ah, las vallas, ah, ¡Vamos con los gorreros. Ahora. ¿Qué me me él! Voy <risa> a morir. Voy modo morir. Voy en modo pro, estoy modo Voy a morir. Voy a morir. No, no llego, no voy a llegar nada. Bueno, creo que he ganado, eh. Creo que he ganado. Creo oh, que he ganado. Para vamos, mí, que vamos, si vamos, tienes vamos, que, que estar al final. ¿Cómo que ha ganado, mi ¿No? ¿Cómo que ha ganado? No. Que ha ganado? No. no me lo puedo creer. ¿Qué es esto, qué es esto? ¡Hay láseres! ¿Cómo? ¡Hay rayos! ¡Láser! ¡Ah! ¡Hay láser! cuidado. hay láser qué es esto, mío! ¡Qué es esto, mío! ¡No puedo tirar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no, no! ¡Esto es un túnel de láser! Pero, ¡Ah! ¡No! ¡No empujes, ¡Ah, no! desgraciado! No! No, ¡No empujes! ¡Oh, ejaseado, no empujes. Uy, uy! Ver, hay no ¡Cuidado! Hay que ir con mucho cuidado, sí, hay que no ir con, ir con mucho cuidado. No es buena idea pasar mudado. por un los láser, ¿qué ¿qué ¿qué, qué la... pero ¿qué haces? ¡Pasa por delante! ¡Que no vale que me has volcado! A ver, a ver, a ver, a ver. Víctor, Víctor, no vale adelantar por encima. O sea, que me has pasado por encima. De, es la única manera de pasar los láser por encima que muchos corre pronto para eh. que no tengo ruedas que no tengo ruedas ayuda ¡Se me vamos vamos vamos vamos vamos vamos ¡Que vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos se puede vamos de una forma. vamos ¡No! vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos siento, Timba! ¡Ay, ay, ay! ay ¡Adiós, pringao! Sí, sí, ¡Adiós, adiós, adiós, adiós. Dime, adiós! adiós pringao! Me hola! ¡Ya me pillan láser! Ay, bueno, si no me pillan láser, me aplasta, tío. ¡Corre, bueno, corre, déjame. coche! Ay, Mike, este es mi coche, ¿verdad? No, ¡No, no! ¡No es tu coche! ¡No es tu coche! <risa> Era mi coche. ¡No es tu coche, maldito hola, sea! Hola, ¡Corre! ¡Adiós, pringao! Ah. ¡No es tu coche, he dicho! <risa> ¡No es tu coche! ¡Malditos láser, te están protegiendo los láseres! ¡Ay, cuidado! ¡Ahí está! ¡No! ¡Mira por detrás! ¡No, no pasa no, momento! ¡Me estás llevando, Timba! ¡Me estás llevando! ¡Me estás llevando! estás llevando! el tipo, llevando! el tipo ¡No! no ¡Me voy por intentar matar a mi Tim! Voy, ¡Voy primero! ¡Voy corre, primero! corre, corre! ¡Que me quedo atrás! ¡A ver Yo cómo quiero, paso por aquí! Quiero, ¡Es posible? estás <risa> ah, ¡Pero no que está comí, atascado! ¡Me lo comí! No, no, no, ¡Me lo no, comí! ¡No tengo hueco ni para seguir en el coche, tío! ¿Qué hago? ¡Ay! ¡Ah! Ahí he conseguido salir. Vale. ¿Cómo paso? Vete, vete, vete ¡Corre, que aquí que está muy pedo, ¿Ah, aquí es por aquí! Oh, vale, vale, vale! ¡Pillo el Chepo y le gano! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, Ay, no! Aquí, no el no te... Mayo, esto no puede quedar así, ¿eh? Tenemos que unir puertas para limpiar el túnel. Venga, ayúdame. Hacemos team. ¿Con qué estás de limpieza? O sea, como. Con, con bazookas. Vale, lo explotamos los coches y luego pasamos. Joder, es ¿sí imposible darle con láser pasando. ¡Ay, ay, ay! ay buena, buena, buena. Ya está, ya está limpio, ya está limpio. Ahora ya podemos pasar tranquilamente. ¿Ya? ¿Seguro? Sí, sí, claro, claro. Seguro que me llamo Mica Crack y Mickey Rex. Mira, mira, mira, mira. Uh. ¡Un empujoncito, Mayo! <risa> <risa> vale, te empujo. Ahí, ven, ven, ven, ven, pótrame. Ahí, ahí, ahí, perfecto, perfecto. perfecto Un poquito más. Casi la tengo. ¡Oh! Me he hecho un sándwich de chatarra, pero he pasado Corre, corre, corre, corre Ahí Vale, vale, vale, vale uh, uh, uh, uh. Vale, ahora no tengo que cagarla No, que no me toque los láseres ¿Por dónde vais vosotros? Que estáis muy callados no, Me acaba de caer Hay que no puedo pasar ¿Cómo que hago mucho. Hay un héroe que bra... yo ¡Ah, casi me ¡Tran! caigo, mira, mira, casi me caigo Uy, casi me da mira, Adiós, mira, timba mira, No, no, no, voy no, no, muy rápido Voy muy rápido, mira, ¡Oh sí, voy perfecto! No oh, me eh, eh, pero se la meta! ¡Estoy delante como, como, de la meta! México. ¡Estoy no, delante! Me ¡No la meta! ¡Equipo Magic Mojón! Creo que he Creo que he Creo que Ganó mi equipo, ganó mi equipo. No me ganó tu yo. Tú te vas con el que te interesa. Sí, yo somos gran equipo. ¡Uh! ¡Primero! eh gana, tío! ¡Qué severo, qué severo! ¡Tío, tío! ¡No! Bueno, chicas, si ha gustado muchísimo esta carrerita épica. Se nos han atascado un poquito los láseres, pero lo hemos conseguido. Nos vemos la próxima. ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tapa, tapa